Herrera en cope. La historia de Álvaro y de su familia tiene 12 años y nos acaba de dar una lección de humanidad cuyo resultado es una ciudad de juguete construida con más de 5.000 piezas de Playmobil. ¡Hey, colegas! ¿Estáis preparados? La grúa eléctrica Playmobil ha llegado. Sube a lo más alto, pulsa ese botón y la grúa gira. Mola mogollón. Y tanto que mola mogollón. Ignoro cuál fue la primera pieza o figurita que colocó a Álvaro en esa ciudad monumental de 5.000 piezas de Playmobil. Aunque eh, sí conozco el motivo. Seguramente ni él recuerde esa primera pieza. O oh, sí, ahora le preguntaré. Pero estoy convencido de que esa, la primera, es la más importante porque es la que nos ha traído hasta aquí. Esa pieza es como el primer paso que dimos cualquiera de nosotros cuando aprendimos a andar. Y es que sin ese primer paso nunca habríamos llegado. donde estamos? ¿Y dónde estamos hoy? Pues en la Casa de Cultura de Gamonal, donde desde el pasado miércoles luce espléndida una gran ciudad de juguete construida con esas más... ...de 5.000 piezas de Playmobil. Podrá visitarse hasta el próximo 25, 21 de mayo, mejor dicho. Y el autor, como te cuento, se llama Álvaro. Su apellido, de Santiago. Tiene 12 años y es el hermano mellizo de Gonzalo... ...que tiene trastorno del espectro autista. Este montaje no es casual. Pretende, sobre todo, dar visibilidad al autismo... ...y además permite, a quien lo desee... ...colaborar mediante un donativo en la mejora de la calidad de vida de las personas con autismo... ...y obviamente de sus familias. Fue Claudia, la madre de Álvaro y Gonzalo, quien propuso a Autismo Burgos esta exposición... ...aunque en realidad fueron su marido y su hijo quienes tuvieron la idea original. Pero claro, la vida da tantas vueltas, y a veces muchas bofetadas... ...y ha sido Claudia el motor de este proyecto después de que su marido falleciera a principios de 2019... Llegó la pandemia, tuvieron que parar el proyecto cuando ya tenían el acuerdo cerrado con el Ayuntamiento de Burgos para poder disponer del Aula de Cultura de Gamonal. Pero como te decía ayer, no es familia que se frene fácilmente, así que siguieron adelante. Y hoy ya es una realidad que todos podemos disfrutar y por la que podemos felicitar a sus autores. Lo primero de todo, Álvaro de Santiago, buenas tardes y felicidades. Buenas tardes, muchas gracias. Oye, ¿cuánto has tardado... Sé que te han ayudado, pero ¿cuánto habéis tardado en montar esta ciudad con más de 5.000 piezas de pinóvil? Que es alucinante. Pues eh, he tardado pues, tres meses. Más o menos. ¿Tres meses? ¿Y cuántas horas metías tú al día para poder hacer eso? Uf, Pues muchas. Y sobre todo el fin de semana, cuando ya acababa la tarea, lo hacía rápido y ya metí a meterlos. Pero bueno, con mucho gusto. Con mucho gusto, porque es por, entre otras cosas, por lo que le pasa a tu hermano, ¿verdad? Sí, por por un por un bien. Uh -huh. y, y bueno, pues... oye La verdad que... es que lo haces con gusto. Sí, con... perdón. No, que te iba a decir que todo empezó con una pieza. La, la primera pieza de Playmobil, ¿a quién le llegó? ¿A ti o a tu hermano o a los dos? Le llegó primero a mi hermano. Uh -huh. y, y, y era una casa, una casa de muñecas donde pues, tenía, tenía un padre, una madre y dos niños. Y entonces pues Gonzalo empezó a hacer el juego simbólico de poniendo, pues, por ejemplo, la madre cocinando, el padre ayudando a un niño, el otro jugando. Y ese juego simbólico pues me invitó a hacer a lo que ahora es una realidad, sí. que es esa exposición. Oye, ¿con tu hermano qué tal? O sea, ¿se, ¿se relaciona bien contigo y estas cosas? Sí, sí, es muy cariñoso. Y... y... ¿Habrá, ha podido ver ya la exposición? Sí, sí, estaba en el montaje. Bueno, ¿y qué? Alucinado, ¿no? Como tú. Está muy feliz. No no, no sé si sabe que, que es por él y por muchas personas como él, pero... Pero yo pienso que sí, que es para algo bueno, yo creo que él piensa que es para... Mm. Mm, es una buena acción. Oye, ¿te acuerdas del día que con tu padre pensasteis en la idea? ¿Cómo, ¿Cómo salió esta idea? Pues era un día que yo estaba jugando con mis Playmobil, había hecho... decidí hacer una ciudad. Mm. Y entonces, de repente, se me iluminó una bombilla. Y mi padre está viendo un partido de fútbol y entonces corro a donde su sillón. Papá, papá, tengo una idea. Como hay personas que quieren ayudar a, con la asociación, donde está mi hermano? porque qué nace en más hacemos una ciudad de, de juguete para ayudar a, a estas personas con autos? Y mi padre dijo, pues es pues muy buena idea. ¿Por qué no? Y así y ahí, empezó todo. Y así empezó todo, fíjate. Eh, ¿Me, ¿Me dejas que, que quedarte tú ahí que quiero hablar con una persona que conoces muy bien que es tu mamá? Sí, claro Pues quédate ahí, eh, no te muevas Cla Claudia Sánchez, mamá de las criaturas y motor de este proyecto tan hermoso, buenas tardes Buenas tardes Oye, bueno, lo primero de todo, te tengo que felicitar porque tienes dos hijos maravillosos Y veo que con el que estoy hablando tiene la cabeza más amueblada que todos los que trabajamos en COPE juntos <risa> La verdad que sí, sí muchas gracias Oye, Claudia, eh, hemos hablado de que la idea fue de tuya y de, perdón, de perdón, tu hijo y de tu marido. Tu marido Antonio ya no está entre nosotros, ¿verdad? No le vemos, pero sí está. Bueno. Pues sí está, sí. Lo entiendo perfectamente porque yo también perdí a mi padre cuando era muy, muy niño y, y sigue estando conmigo. Lo digo precisamente porque ese espíritu de, de los dos, de, de esa pareja, de ese marido y de esa mujer y ese eh, hijo... Por el otro mellizo Es un ejemplo que yo me imagino que cuando Lo habéis contado en el ayuntamiento y en todos los sitios Os han abierto las puertas porque emociona Que sí Sí, la verdad que sí Ver y ver El asombro de las personas No solo físicamente Que es muy grande y físicamente Pues eso, te sorprende Sino la razón, ¿no? Lo que ha impulsado que, que se haga Entonces Ver el interés que está teniendo, pues, mm. te, te llena el corazón, ¿no? Es decir, no pensamos que, que fuera a gustar tanto y, mm. y que trascendiera tanto esto. Y estamos muy contentos todos. Normal. Oye, eh, yo he hablado de Madre Coraje, de Padre Coraje, porque al final tiréis para adelante, porque eh, cuando era muy chiquitín, tenía 18 meses, detectaron a Gonzalo que podía tener TEA, ¿no? Y eso al final... Ese síndrome de autismo eh, te marca también toda la vida, no solamente de él, sino de toda la familia. Pero yo veo que lo llevéis con mucha entereza. A ver, cuesta, al principio cuesta, pero cuesta más lo que no haces porque la incertidumbre de saber si funciona o no, pues eh, no no te deja vivir. Pues ya es un diagnóstico, algo que, que está determinado ya. Y bueno, pues aprender, apoyarnos desde luego en, en los profesionales de la asociación, que sin ellos desde luego pues no no podría llegarse a, a, a entender tanto. Que siempre transmitir a la sociedad eh, que conozca, que se implique, es, también es este el fin, ¿no? que la sociedad conozca, porque cuando uno conoce puede ayudar, implicarse y entender muchas situaciones, porque a veces los padres nos cohibimos de ir a un sitio o tal, por un poco mmm, que las que hay personas que desde luego si no conocen, pues no entienden y, y te sientes un poco mal. Entonces es eso, continuar con, con que la sociedad conozca mmm, que las personas con autismo tienen distintos comportamientos a, a lo común. Oye, tu marido era panadero y veo que habéis hecho... Un producto con muy buena amiga Y me refiero a vuestros hijos Por eso te voy a pedir que me vuelvas a, a poner otra vez Con tu hijo Álvaro Que quiero charlar con ella para cerrar Y darle la enhorabuena de nuevo Álvaro, ¿estás por ahí? Sí, sí que oye, estoy. oye Álvaro, una cosilla ¿Después de esto no, no te han dicho ya que te vaya más arriba todavía? ¿Que hagas otra cosa? No, ¿Oye? de momento no Pero sé, Cualquier idea Es aceptada ¿Sabéis qué ha dado mucha envidia? Porque claro, vosotros estáis en Burgos, bueno, sois de Aranda de Duero, pero luego os trasladasteis a Burgos, ahora lo vais a hacer allí, en Gamonal, pero pero mm, a mí me haría ilusión que girarais por toda España con vuestra exposición. Oye, piénsatelo, ¿vale? Jorge, es muy buena idea. ¿Te parece bien? Claro. Pues te lo digo porque habéis tenido una idea preciosa que nos ha emocionado a todos, que estará emocionando ahora a quienes nos están escuchando, porque porque esto sí que es una historia preciosa y es una historia real, de carne y hueso, de piel, la que estamos contando hoy en Herrera, en Cope. Oye, Álvaro, encima tú serás de los que saca buenas notas, ¿no? Sí, sí. Ah, es que no falla, sí es que no falla. Si sí, es que el que, el que el que es zote como yo, pues es zote, y el que es listo, listo. Álvaro de Santiago, que le des un beso muy grande a tu hermano, a Gonzalo, de nuestra parte, a tu mellizo, un besazo sí. también a tu madre, y otro beso, ya sabes, como siempre, seguro que se lo das a tu padre, allá donde esté, ¿vale? Sí, ok. Un beso grande. Muchas gracias. A ti. Bye. Ahora rea con otras cosas, Gutiérrez. Efectivamente, ahora rea con otras cosas. Estoy aquí casi como una magdalena, ¿eh? <risa> es que... ¿Te es que, que, que gente? qué gente, qué sí, gente, sí, sí, qué gente más alucinante. mira